Estoy agradecida por lo que es mi vida hasta ahora. Lo que este año me regaló, las lecciones aprendidas. Nuevas memorias grabadas en el corazón. Sé que hay cosas que aún no he alcanzado, pero no dejo de luchar ni de perseguir mis sueños. Creo que son el motor de cualquier ser humano. Algo por qué anhelar. Algo por qué perseguir. Por más grande o pequeño que sea. Sin duda este año fue distinto. Pude notar otro cambio en mí. Sé que todo cambió desde hace un año, de aquel comunicado que nos movió al mundo. Pero este año fue de levantarnos y de recoger lo que no se había atendido por completo. Este año me hizo encontrarme más, conocerme más, abrir heridas que no estaban sanadas, atender cosas que estaban tan olvidadas, asuntos del corazón, temas pendientes con mi yo interno. Aprendí a observar más. A encontrar momentos felices en pequeños detalles. Aprendí que equivocarme y sentirme mal está bien. Quedarme ahí estancada no me va a llevar a ningún lado. Que las emociones son pasajeras. Al igual que nosotros, al igual que cada momento. Lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos. Nosotros decidimos si queremos vivir en un mindset sombrío o con una mente tranquila, serena, llena de colores. Pero no por ver algunos días grises significa que ser el perro negro por siempre. Y si tampoco aprendo que hay luz en la oscuridad, no sabré valorar el sol en su máxima pureza. Aprendí a abrazar mis más sombríos días, pero también cuando me siento en calma. Traté de buscar más de eso. Eso que me hace sentir bien. Y que si no lo encuentro, lo vuelvo a crear. Que no hay nada más grande ni poderoso que la fe y el amor que siento por mí. Por un creador más grande, un ser de luz. Y que yo soy merecedora de todo lo maravilloso que tiene la vida por ofrecerme. Pensar en que puedo modificar y atraer a mi vida lo que sea bueno para mí y para mi gente me trae paz. Pensar que puedo crear la vida más maravillosa para mí. Pensar que somos capaces de llevar la vida más ligera y armoniosa. Y que no es necesario sufrir. Somos tan merecedores de todo lo bueno, de todo lo magnífico. Tanto nosotros somos nuestro propio límite como somos nuestro propio proveedor. Somos la fuente pura de la abundancia infinita que nos provee día a día. Con el hecho de estar en esta experiencia humana ya se nos ha dado todo. Nuestra única labor es dominar nuestra mente y tomar en cuenta que somos suficientes para todo lo que sea que nos propongamos. Nuestra única labor es dominar nuestra mente y creernos. Creer todo lo que merecemos, creer y saber que somos suficientes y más. Somos magia, somos luz. Creo que a veces soy muy dura conmigo, somos duros con nosotros mismos, por cómo nos hablamos. Soy consciente de que cada palabra, cada pensamiento se puede manifestar en el plano físico. Pero cuando me visita la oscuridad, me hago su amiga, le agradezco, la abrazo y vuelvo a mi centro. Debemos aprender a volver. Estamos aquí, estoy aquí, para notar que por derecho divino, ya me he dado todo lo que necesito. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Es nuestro tiempo de brillar. Gracias. Gracias, vida. No puedo creer que mañana ya voy a cumplir 27 años. Como que acabo de terminar de hacer ejercicio y ya estoy en calma. O sea, estoy como que... Ya hice mis estiramientos y todo eso, pero... Me puse a pensar porque... Quería juntar esto que estoy diciendo al video que están viendo Porque no sé, no sé qué sentir Para mí, eh, en mucho tiempo ha sido un poco tema de ansiedad Lo de los años Y más que nada yo siento que es por mi familia Porque le dan mucha importancia a las edades Mucha importancia en el sentido de que Ay, te estás volviendo un año más grande Y sumado con la ansiedad que puedo sentir Porque realmente la siento O sea, a veces sí me pasa tengo estos momentos donde tengo este miedo y nervio. En el sentido de que tengo 27 años y aún no sé qué hacer con mi vida. Suena muy raro, ¿no? No que no sepa qué hacer, sino le estoy echando las ganas más grandes que tengo de hacer lo que me gusta y seguir preparándome para ser una mujer exitosa. Y ya sé que lo soy. A mí me ha ayudado mucho... Algunas prácticas de mindfulness, pero me da como nervio el crecer, no sé por qué, pero es este nervio de me estoy haciendo un año más grande, más responsabilidades. Sin embargo, me gusta mucho mi vida, agradezco cada cosa que tengo, pero me pone de nervio a veces pensar como que estás acostumbrado a una cosa, por ejemplo, pasar la vida con tu familia, este, celebrar cumpleaños juntos y pues conforme vas creciendo muchas veces cambia eso no de, hay gente que se va con su pareja hay gente que simplemente se va a vivir a otro lado solos y luego cuesta entonces esa parte es como ya que he estado ahorita pensando, meditando y he visto fotos mías de cumpleaños anteriores, momentos de cumpleaños anteriores, he estado leyendo pues parte de mi diario o de pensamientos que he escrito durante el año y y ver cómo cambias de un año a otro, o sea el 2020 a este año ha sido un cambio muy grande porque me encanta grabar cosas, entonces grabo momentos y digo en este momento siento que me estaba sintiendo de esta manera y veo cosas que escribía y luego ahora cómo me siento y a veces somos muy duros con nosotros mismos sin embargo hay cosas de las que me hubiera gustado empezar antes o haberlas hecho diferente y muchas personas dicen, no te arrepientas de cada cosa que haces, todo pasa por algo. Y yo fui el creyente de esa frase, que todo pasa por algo. El único momento que tenemos es hoy. Hoy es 27 de diciembre del 2021. Y me gusta grabar esas cosas también para mí. Recordarme tantas cosas de las que estoy orgullosa de mí misma, de cosas que he pasado y que simplemente me aplaudo y digo, no había por qué atormentarse o, o tarde o temprano ibas a encontrar el camino de nuevo. Pues de eso se trata la vida, de que hay demasiadas curvas, no hay un camino lineal. Y esta frase también es muy correcta y muy certera en el sentido de que la vida se trata de qué actitud tomas ante las circunstancias y situaciones, no importa cuál sea. Simplemente saber qué pensamientos tener, con qué pensamientos quedarte, qué actitud tomar, qué absorbes y qué dejas a un lado. Y básicamente creo que esa es mi enseñanza de este año y de lo que he podido como meditar y pensar de años anteriores. Agradezco mucho todo lo que ha pasado años anteriores, lo que he aprendido, lo que he sentido, porque... Sin haberme sentido abajo, no podría sentirme arriba. Y la vida es como les comentaba de eso. De a veces sentirte bien, a veces no. Pero seguir luchando y seguir en pie. Y, y no quiero que tomen mal esta palabra de luchar, sino que seguir navegando. Seguir navegando en este mar de infinitas posibilidades que es la vida. Y simplemente guiar tu velero y confiar en que el universo tiene lo mejor preparado para ti. No importa qué camino tome, creo que si sí tenemos fe y confianza y un poco de tranquilidad, bueno no un poco, mucha tranquilidad en, en el momento de tomar estas decisiones tan... pues que toman más um, tiempo y que son más decisivas en nuestra vida. Porque la vida es de eso también, de decisiones. Entonces, con una buena actitud, buenos pensamientos, confianza y simplemente pensar bien en tus decisiones y dejarte llevar es lo que te va a ayudar a vivir una vida más ligera y feliz. Y para las personas que a lo mejor son menores y no han no sé, o sea, como que quisieran algún consejo de alguien mayor es simplemente no dejen, o sea, sé que muchos famosos o gente eh, ha dicho eh, que confies en ti y nunca, de, nunca dejes de ser tú. Y ese es el mayor consejo que puedo encontrar de si hay algo que te gusta, hazlo. Nunca, no te dejes guiar por lo que el rebaño dice o el rebaño hace. Que siento que esa es una de las cosas que me arrepiento, pero creo que es este un consejo el que le puedo dar a, a personas que están entre los 20 o 18, 19, que no te dejes llevar 100% por las personas. Sé fiel a tus pensamientos y tus creencias y vas a ser más feliz. Y ya cuando estés más grande vas a decir, wow, qué bueno que, que hice lo que yo quería, lo que yo sentía. No me dejé llevar simplemente por la corriente, ¿no? Ese es el, el mayor consejo que puedo dar. Y también que vivas experiencias por ti mismo y confíes en ti. O sea, no importa lo que pase, confía en ti. Sorry. Confía en ti y... Fíjate que es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Y a esto me refiero a mucho de fiestas. No digo que te prives de fiestas, pero que le des prioridad a cosas que te dejan más. Las fiestas siempre van a estar, siempre van a haber, siempre, siempre. Y sé que son temporadas en las que dices, bueno, voy a... Es mi experiencia de prepa, es mi experiencia de universidad, pero hay momentos para todo. Y esto va a sonar muy como de adulto, pero hay momentos para todo. Y nadie te dice que no vayas a las fiestas, pero también date tiempo para cultivarte a ti mismo, para echarte agüita, para sembrar un poco más de lo que va a ser tu futuro. Eso es lo que le hubiera dicho a la Majo de 20 años, que no importa, que siempre vamos a estar juntas y que eres la única persona con la que vas a estar toda tu vida. Entonces, es lo importante, cuidarte a ti. Y sé que apenas voy a cumplir 27, pero este año sé que va a ser más Prospero para mí y para todos sé que soy una persona un poco sentimental un poco nada más pero en verdad me gustaría que las personas menores que pudieran seguir estos consejos lo hicieran no bueno, está bien arrepentirse pero sí hay cosas con las que me hubiera gustado hacer un poco diferente pero sin embargo, estoy muy agradecida por la mujer que soy, por lo que he logrado hasta ahora. Y sé que cada quien lleva su tiempo, cada quien va a su paso. Y esa es otra cosa de la que me hubiera gustado repetirme más. Y que actualmente lo sigo haciendo y no, no pasa nada. O sea, trato de mantener eso en mi mente de que cada quien lleva sus tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos del universo, de quien tú creas. Y... Solo eso, quería como si en un futuro, más bien en la Majo del futuro lo vuelve a ver, que sepa que estoy muy orgullosa de ella. Y para los adolescentes o gente más joven, sigan estos consejos de verdad, que me hubiera gustado a mí que me los dieran. Pero bueno, tal vez esa es mi misión de vida compartirle mi experiencia a otras personas y que les sirva y las otras personas también enseñarme a mí algo entonces quería darme este momento para compartir y expresarme a pesar de que siento que ando a las prisas porque preparé mi pastel de cumpleaños entonces quiero utilizar la luz para decorarlo y tomarle fotos pero quería darme este tiempo y de eso se trata el amor propio o simplemente aceptarte como eres, de en un punto frenar y tener una charla contigo. Y si te gusta grabarte y luego ver el video o subirlo, yo creo que es algo bonito que puedan hacer por ti. Porque aunque yo no llevo mucho tiempo con el canal, eh, regresar y ver algunos videos que tengo me hace sentir como, wow, cómo empiezas y cómo vas cambiando y evolucionando y simplemente con videos. Y obviamente depende de que sea tu canal, ¿no? Pero a mí me gusta meter mis experiencias y lo que yo vivo y lo que me gusta a mi canal, simplemente quiero eso quiero reflejar como una amiga que puedes tener aquí en YouTube que te puede aconsejar desde momentos donde te sientes triste, angustiado hasta una receta hasta un consejo de maquillaje eso es lo que yo quiero compartir en mi canal, así que nos vemos en otro video Majo, sabes qué? te amo y te adoro y Espero hayas pasado un lindo cumpleaños o lo vayas a pasar, que yo sé que sí. Y a los demás les mando mucho amor, mucha luz y mucha fe. No importa que no seas religioso, simplemente ten fe en ti o en algo más poderoso que siempre va a estar a tu cuidado y que te va a escuchar. Así que, los quiero.